para el contador de hoy. En vivo nos acompaña Antonio Aranda, Martín Rojas Tamayo, Enrique Corona, Pepe Soto, Efraín Salvador Miramón y como invitado especial, contador público William Alberto Gutiérrez Chi. ¡No te vayas! En un momento más, comenzamos.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 Del SAT, el único enemigo? Consejos para el contador de hoy. En vivo nos acompaña Antonio Aranda, Martín Rojas Tamayo, Enrique Corona, Pepe Soto, Efraín Salvador Miramón y como invitado especial, contador público William Alberto Gutiérrez Chi. Muy buenas noches, muy buenas noches, mis estimados paradigmáticos. Me da un gusto darles la más cordial bienvenida a nuestro máximo evento del día de hoy. Rompiendo paradigmas, ya saben que aquí estamos gustosos de romperle la mandarina en gajos a todo mundo, al primero que se nos atraviese, ¿y qué crees? ¿Qué crees? Le vamos a quitar el bono de asistencia a varias personas, porque ahorita tengo el honor de ser acompañado con mi queridísimo maestro K.C., el rey del aguacate que está sufriendo allá en Rancho Aguacate, ¿Por qué están sufriendo, mi querido máster, Enrique Corona? Hola, muy buenas noches. Bienvenidos a todos los paradigmáticos, a los que están viéndonos en línea. Y un agradecimiento especial a todos los que nos vimos. Nos abrazamos y nos saludamos hace ocho días, que se dieron el tiempo, las ganas. Nuevamente, gracias. Qué buena onda que estuvieron hace ocho días con nosotros en Ciudad de México. Nos la pasamos padrísimo. Ya vieron los videos y las fotos al principio del programa. Fue un evento hermoso. Eso fue lo bonito. Ya llegando aquí a mi pueblo, pues la triste realidad es que un grupo de esos que les encanta hacer sus desmadres, perdón, de los que piden cosas para el pueblo de una manera muy suave, pero sí constante y enérgica, y que están a favor del pueblo bueno, tienen cerradas las instalaciones del SAT. Así que, como les te decía ahorita a nuestro invitado del día de hoy, benditos aquellos que tienen tres horas para que les den su constancia fiscal porque aquí, en Michoacán, en todo el estado, están cerradas las oficinas, ni en tres horas no la dan. Olviden, aquí no hay constancias. Así estamos aquí, bienvenidos a Rompiendo Paradigmas, hay noticias buenas, hay noticias malas, pero el tema del día de, de hoy de verdad que está padrísimo, nuestro invitado nos va a dar muchos detalles, así que, atentos. Así es, mi querido maestro. Bueno, volviendo al, al detalle del, del descuento del bono de asistencia, que ya se habrán dado cuenta, de que por ahí tenemos algunas algunas algunos paradigmáticos que no han llegado. Entonces, cero bono de puntualidad, cero bono de asistencia. Muchachos, el año que entra no me reclamen porque dentro del reparto de utilidades, como este día no trabajaron, pelas. Así que ya saben que maestro, mi querido, mi queridísimo maestro Efraín Salvador el maestro Martín Rojas y mi queridísimo Toño Aranda no tienen bono. No tienen bono. Y yo vengo de lujo, yo vengo vestido de gala porque. Mejores galas. El traje de gala, es este, efectivamente. Traje de gala. Tengo el traje de gala porque el invitado de hoy es de lujo. Mis estimados paradigmáticos, así como el maestro Enrique Jorge Corona, les agradeció que nos hubieran acompañado el la semana pasada, en nuestro evento, Magno Evento del Día del Contador, pues ahora queremos agradecerle públicamente a un asiduo asistente al programa Rompiendo Paradigmas, y queremos que le brinden un aplauso muy fuerte y muy enorme a mi queridísimo amigo William Gutiérrez, a que tengo el gran honor de darle la bienvenida, mi querido William, bienvenido a Rompiendo Paradigmas, programa en vivo. Muchísimas gracias, maestro Pepe, pues, como usted acaba de decir, básicamente salté de la silla del público a la silla donde están los reflectores. En efecto, dos temporadas que ha durado este rompiendo paradigmas que me encontré, pues, con un programa fuera de lo habitual. Eh, vamos dentro de eh, los programas que exponen cosas fiscales, que fue un boom realmente eh, durante lo que es la pandemia. Todos comenzaron a dar eh, pues charlas. Y Rompiendo Paradigmas surgió, pero yo, como he dicho anteriormente, tiene una sazón diferente. ¿Por qué? Porque si bien afrontamos esos temas que llevamos a cuestas, contadores, no contadores, y todos los que nos acompañan en cada emisión, eh, rompen esa, esa barrera de la formalidad tan recta que tienen pues otros programas y básicamente esa interacción que se tiene hasta con las redes sociales, que incluso eh, pues es conocido, eh, el maestro y gran astronauta eh, maestro Antonio lee los comentarios y pues bueno, hay una interacción que realmente identifica al programa y de hecho pues... Eh, ahí es donde nace este personaje, William Gutiérrez, ahí comentando, rompiendo paradigmas, y, y, y convivo con muchas de las ideas que se han expuesto aquí anteriormente. Eh, luego, eh, como, como carta en el buzón tributario, me llega la, la invitación ahí de, de un maestro que tiene falta, tiene falta no... Parece que, que, que, que tiró al invitado, <ríe> tiró al invitado sí. pues dice pues, que se las arregle solita, ¿no? Eh, y me contactó y me dijo, oye, ¿qué te parece? Y pues, válgame un, un gran honor estar en, en estas filas de Rompiendo Paradigmas, ¿de verdad? Al contrario, mi querido William, qué bueno que nos acompañas. Y pues vamos a, en un momento más, a platicar acerca del... De un aspecto que en el cual pues tú nos vas a ayudar a dilucidar a algunos paradigmas. ¿Qué es la idea de, de nuestro programa, verdad, mi querido maestro, maestro Enrique? Y sí, prácticamente creo que el, este programa se ha caracterizado por buscar personas que sepan de todo. No tenemos una, no estamos casados con un área en especial, no hablamos de un tema en particular. Siempre buscamos temas muy amplios, muy complejos y de verdad que el tema del día de hoy nos llama poderosamente la atención. Porque de un tiempo para acá, la autoridad fiscal, ahora que entró el 2014, el CFDI, nos revisa, pero ya no una persona, un ser inanimado, sin sentimientos, sin corazón, sin mático perdón, sin cosas, pues, en el corazón. <risa> digo, porque también, así como nos revisa, agarra parejo. No, no, le vale un cacahuate que estemos en pandemia, fuera de pandemia o prepandemia. Nos vale igual, nos revisa igual. Y donde encuentra un número que no le gusta, esa cosa le hemos bautizado nosotros como el robot. Creo que se le llama también el algoritmo. No sé. El algoritmo malicioso. Eso. Bueno, pues precisamente por eso tenemos aquí a William para que nos indique cómo, cómo es que está trabajando ahorita el SAT en esos puntos, porque la verdad, algunas personas, como un servidor, me siento neófito. Digo, quiero decir neófito para que se oiga bonito, pero soy pendejo para esas cosas. <risa> No le hay... Sí, es que que todos somos, entonces, no, todos competimos igual. ¿Cómo es que llega la autoridad a esas conclusiones? Pero, a ver, William, pláticanos un poquito cómo está esto del robot, de algoritmo, cómo se llama. Ok, bueno, esta idea surge precisamente por eh, estar también aquí en, en las redes sociales. Creo que hemos visto que colegas pues intercambian ideas. Eh, pues de alguna u otra forma, directa o indirectamente en, en, en las páginas de Facebook, por ejemplo. Y bueno, he empezado a percibir pues el SAT o, o lo que es el algoritmo del SAT, o como bien le quieran llamar, eh, pues básicamente dar pasos agigantados. Básicamente hoy estás eh, con el conocimiento de algo y el día de mañana ya te cambiaron las reglas del juego o que siempre no era así, o que era eh, marca error y, bueno, tengo que lanzar el parche. Y le comentaba a, al maestro Martín, ¿sabe qué? Mire, tengo pues un pequeño equipo de trabajo, un equipo de trabajo joven, y nos hemos visto envueltos en esta problemática de que, pues, básicamente, aquí eh, tenemos la problemática de que, bueno, en la escuela no te van a enseñar lo que es el sistema del SAT actual. Básicamente, vamos, si te actualizan el libro, pues te das por bien servido. Luego viene esta parte de la curva del aprendizaje, que dependiendo de quién sea eh, eh, quien toma el cargo, pues básicamente te puede o no enseñar, porque pues bien, te, como la mayoría de las veces nos ha tocado, pues aquí tienes el trabajo, hazlo y pues me dices cuando lo termine. Y esto ha, ha hecho tomar el reto de hacer esa sinergia entre lo que es los papeles de trabajo que ya veníamos manejando y estos cambios eventuales que ha tenido el SAT. Sin embargo, eh, hay otra parte que ahora sí me voy a acusar de crítico, y no quiero que, que por ello me digan, no, pues este es un criticón o quién eres tú para venir a criticarme. de antemano pues ya saben que este programa es para gente que no es egocéntrica y que no tiene un oído sensible. Por lo tanto, me voy a atrever a hacer unas críticas, pero no críticas con el afán de señalar, sino unas críticas que, vamos, a mi parecer, nos hace falta aportar un poco más a lo que es la, la profesión y no necesariamente necesitas pues algo especializado como para dar una aportación porque yo sé que el conocimiento es piedra angular de todo, pero convivo también con la idea de que la experiencia y compartir esa experiencia vivida también es una fuente de conocimiento y eso es lo que eh, quiero retribuir con esta oportunidad de estar aquí con ustedes, porque pues básicamente cada problema que hemos enfrentado en el día a día, pues tenemos que buscar una solución, obviamente no cualquier solución que como el primer comentario que veas en las redes sociales, sino eh, tenemos que buscar una solución a conciencia, pero de eso mismo también me he percatado, vamos, Quieren eh, las cosas, las preguntan y pues, parece votación. Si tú tienes una duda y la expones ante un grupo, te empiezan a llover los comentarios, los comentarios. Y sí, a. ¿Cuál, ¿Cuál es el tema de hoy? <risa> <risa> quejas, quejas. Y sí, quejas y críticas. Porque sí, ya no, la mañana nos no, no, regañaron, no, ya nos no, regañaron por andarnos quejando. Para tu conocimiento, Toño, este día de hoy se considera retardo, has perdido el bono de puntualidad de la semana, y lo vamos a tomar en cuenta para el cálculo de la PTU, por favor. Ni a excedente, ni a mitad del excedente vas a participar, o sea, tampoco. Oye, estaba en la otra chamba, este... eh, Sí, ya, ya, ahí tienes cosas más importantes que atender, lavar los trastes siempre es más importante, desgraciado. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué puedo decir? Me estimaba William... William, siempre he tenido una duda, ¿de dónde de dónde eres? Ya sé que de la tierra, pero ¿de qué parte de la tierra? <risa> eh, aquí ando en Mérida, Yucatán, aunque para ser sinceros y para, para ustedes maestros, pues yo soy originario de Campeche, solamente que ahora resido en Mérida, Yucatán. Yucatán, muy, muy cálido y muy tranquilo por allá, ¿no? Pues ahorita anda lluvioso, que es lo que le comentaba al maestro Pepe. Híjole, ama amárrese usted de las piedras para que, porque viene tormenta tropical o algo así, ¿no? Sí, sí, eso nos está afectando. Híjole, qué feo. Otra de las situaciones que vive por ahí donde donde estás tú, eh, pues hemos notado que en desastres naturales ahorita no hay fondo pues, para, para amortiguar todo ese tipo de situaciones que, que pueden llegar a pasar, ¿no? Sí, es, es correcto, es correcto. Mi, mi estimado Enrique, eh, apenas nos dio unas fotos que, que cerraron por allá, por allá el SAT de en el en, en lugar donde está Uruapan, Uruapan, Michoacán. Todo el Estado. Las... Todo el Estado. Todas las oficinas del Estado de Michoacán, todas. De, de, de, de, okay, ok. Todas, o sea, entiende, todas. No, no preguntes cuál. Sí. Todas. Eh, oh, ok, ok. William, en tu caso todo sigue normal. Todo normal. Bueno, pues mi estimado Pepe, mi estimado Enrique, mi estimado William, un placer tenerte aquí, te doy la bienvenida porque seguramente no te la dio, mi estimado Pepe, no sé quién presentó el día de hoy, perdón por llegar tarde. Pues yo tengo oh, muy incrédulo. ¿no? Agarramos ¿verdad? al primer, el, que, que, agarramos al primer menso que pasaba por aquí arriba y le dijimos, oye, no tienes, sabes hablar, sabes, no te da miedo la cámara y en total no pasó nada aquí. Bueno, como sé que no me creíste lo que dijo lo que dije, perdón, ahorita van a subir la imagen de cómo están las oficinas. Un botón, nada más de cómo están las oficinas del SAT en Michoacán. Cualquier oficina. Ahorita mis amigos de Census van a subir la foto para que veas. Eh, esperemos, porque ahora no, no está con nosotros. Mi encima de Rubiel, ahora nos acompaña Giovanni. Y bueno, pues le dejaron el changarro ahí para que nos ayudara en la transmisión. Eh, fíjate, mi encima de Pepe, que hay dos grandes miedos en, en, en, en el ser humano. Uno es obviamente la muerte, ¿no? Y otro miedo es hablar en público. Eh, es, es casi sentir lo mismo, ¿no? La primera vez que hablas en público, ahorita veo que, que, que William ya tiene una, una fluidez, ¿no? Ya, ya hasta lo vi sonreír, ya, ya hasta este, pues anda por acá con nosotros, ¿no? Yo creo que, mi estimado William, hablar en público te ha costado a ti. Realmente sí, fue un proceso, no fue de la noche a la mañana. Fue varias experiencias de lanzar más ruedo. De que me digan, no, pues te toca a ti, te toca a ti atender a este cliente y eso fue desarrollando en mí, pues básicamente esa habla, que le tienes que sacar el tema, que lo tienes que hacer contigo, acercar a ti y tener pues esa facilidad, porque los tiempos incómodos de silencio, pues es lo que debes de estar evitando. <risa> Sí, eso sí, mis estimados. El algoritmo del SAT, por ahí escuché a mi estimado William que estaba hablando algo sobre el Satanás y sobre esta tecnología del inframundo que utiliza para coordinarse a través de los del superrey comprobante fiscal y, y pues revisar las triquiñuelas que estaba haciendo Enrique de compra-venta de facturas o mi estimado pues, guardarse por ahí unas facturas para el próximo año no para, para cuadrar las declaraciones como... No, no, no, no, no, no ya me dijeron ahorita un usuario me dijo en la mañana muy, muy espantado era una señorita pobrecita ¿sabes qué le dijo tu patrón? ¿Qué? Le, le depositó una cantidad y en su CFDI de la PTU viene otra cantidad. Obviamente, en el CFDI viene una cantidad mayor y en el depósito viene una cantidad menor. Y en su empresa, ya de me le dijeron o firmas o firmas. Caracoles, ¿en qué mundo estamos? Está cañón, está cañón. Encima, William, ¿cuántos años tienes? Tengo la duda. 29. 29. ¿A, a usted todavía le tocó ver cuando guardábamos unas facturillas por ahí en el archivo para... No, ya no, ¿verdad? No, ya ustedes ya es de comprobante fiscal para acá y de OV7 de este lado. No, ob7 usted, usted ya es de... de rebelde. De, de, yo soy rebelde. rebelde. Quedamos viejos, ¿eh? Fíjate que el primer puesto que tuve fue auxiliar de auditoría y precisamente en ese año que entré, era la última revisión que se hacía a la factura papel. Eh, lo que ya empezaba a trabajar ya era el famoso CPDI. De esto, hecho, a Juanito, a Juanito que estaba ya en el archivo y que resguardaba todas las facturas, ¿no? Sí, de hecho ahí me tenía que sentar y manualmente estar eh, verificando que está adecuadamente el RFC. No, no, no hombre. Y, y... A mí me tocó una auditoría ahí por Santa Fe en una telefónica, este, pues todavía sigue siendo una telefónica grande del país, y en el menos siete. En el... ¿No era Pascual? ¿No era telefónica Pascual? No, era un... Pero no hagas comercial, chingada. Este, me tocó en el menos 7 En ese entonces, mi jefe era Carlos eh, Carlos Morales, que estuvo con nosotros. Carlos Pascual. Carlos Morales, que estuvo con nosotros como expositor. Él fue ah. el jefe. Después me lo encontré ya por caminos de, de la vida de este lado. Y este, sí nos tocó todavía hacer revisiones. De, y cuando todavía entré a trabajar, todavía estaba la, la factura de papel vigente. Mi estimado, por aquí ya, ya, ya viene entrando mi estimado Martín Rojas. Entonces, William, bueno, la charla. Vamos a centrarnos en la charla. A todas las personas que están el día de hoy, muchas gracias. Muchas gracias por haber estado en el en vivo de Rompiendo Paradigmas el pasado miércoles. Quienes se quedaron, quienes estuvieron en el presencial, tuvieron la fortuna de escuchar al Conejo Malo, versión Pepe Soto, ¿no? El Conejo Malo de Pepe Soto, por supuesto, cantando reggaetón, como jamás lo habían visto, como jamás lo habían y no lo van a escuchar, ¿no? Y bueno, los divertimos, los divertimos con varios juegos, con varias anécdotas, con una charla, que todavía estuvieron este, los que estaban en Facebook, todavía alcanzaron, obviamente, a escuchar la charla, sin embargo, ya tras las balinas, bueno, pues fue fue otro tipo de dinámica de juego, se la pasaron increíble, ya vieron las fotos, al principio de entrar rompiendo paradigmas pusimos las fotos, se la pasaron genial, si hay personas entre público que me supongo que sí, que estuvieron ese día, por favor pongan sus comentarios en el Live para leerlos, este, muchas gracias por haber estado, no saben, para nosotros fue fabuloso el podernos tomar una foto con ustedes, el poder estar con ustedes, poder charlar frente a frente, fue magnífico mi estimado Pepe Soto, Enrique y Martín, que ya lo veo por acá, el Enrique, este Efraín, hoy nos va a faltar. Y bueno, ya prometo no, les di, no decir que estamos live, en vivo, ¿cómo dice? vivo! ¡En vivo! Mi, mi, mi estimado Martín. Pero fue genial, fue genial estar con ustedes presencial, este, podernos estrechar las manos, podernos abrazar, podernos jugar. oye, oye. oye. Está en la pantalla la imagen para que veas que sí es cierto lo que digo. Ahí está la imagen. Ciertos personajes tienen tomada las instalaciones. No se puede abrir las oficinas del SAT en Michoacán. Para nada. Ni cambio de domicilio, ni firma, ni... Nada, nada, nada. Uf. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué fregador fue con, ahorita con las constancias de situación fiscal que, que decía mi estimado Pepe Soto y, y que estábamos hablando ese día, ¿no? De, de revisarlo a través de una página? Cuidado porque la página no es seguro, que si aparece tu código postal, que si te pueden robar información. Bueno, ya por ahí salió una página muy famosa también a decir que aguas, aguas con ello. Y bueno, pues el algoritmo del SAT, mi estimado William... ¿Qué es lo que quiere qué es lo que quiere el sat ¿Qué, qué, desde tu perspectiva desde tu, tu, tu, tu juventud eh, bueno cómo lo ves porque tú ya naciste literal en la era, en la era tecnológica en la era ya de, de con una tablet en la mano bueno viste esa esa transición todavía no a, a diferencia de los que vienen todavía atrás de ti que eh, ya salieron con la con la estos cuatro, salieron con la tablet en la mano y bueno, desde tu perspectiva, el SAT, ¿qué quiere con este algoritmo? Por principio, ¿qué fregados es el algoritmo? Tanto que dice Martín, que pone ahí en sus, en sus, este, en sus estados, que odia el algoritmo. Tanto que hemos escuchado de otros personajes sobre el algoritmo. Pero, ¿qué fregados podríamos entender por el algoritmo, mi Simón William? Bueno, realmente como palabra popular, que el algoritmo pues es ese conjunto sistemático, como aquí ya comentaron, no tiene corazón, no tiene cuerpo, es un ente que está ahí en el sistema y que, bueno, lo único que hace es cruzar números y cuando algo no le causa gracia. Oye, pues, no tiene corazón, no tiene confianza, o sea, sentí que estaba hablando de la ex de alguien por aquí, ¿no? <risa> no, no, no es ese caso. Ah, perdón. Sigue, sí, sí sí sí Bueno. Pero fíjate que, eh, como bien mencionas, pues básicamente esa transición que ahora es más constante las actualizaciones, que cada día parece que no deja de actualizarse y tú te estás quedando de atrás. Y si no leíste la resolución miscelánea en diciembre, ya ahorita ya te pusieron cuatro, cuatro más, cuatro modificaciones y te anticipan cinco. Oye, William. A mí, escuchar la palabra actualización me da un coraje de la chingada. Porque tengo un proveedor autorizado de certificación que cada vez, cada mes, me habla y me dice, hay una actualización y cuesta tanto. A ratito otra vez, hay otra actualización, cuesta. Ya dejen de vender esa madre, ya, tranquilos, denme chance de juntar billetes. No, no pagarlo, te tengo que pagar la nueva. Perdón, yo sé que dronja el algoritmo, pero, o sea, ahora, un celular, ¿cada cuánto te sale el mensaje de la actualización? ¿Así andamos? O sea, neta, todo tiene que actualizarse tan seguido. Pues yo atribuyo un poco al hecho de que, pues luego el propio sistema les falla. ¿Y pues, ¿qué tienen que hacer? Ponen un parche. ¿Cómo mm. ponen el parche? Lo actualizo de nuevo. No nos vayamos muy lejos, creo que todos ya pudimos percibir el, el error que tiene el, el nuevo modelo de cancelación que se implementó este año. ¿Sí? Tardé, tardé, hoy hoy con gente de Census, tardé dos, tres pinches horas, casi mato a la vendedora porque relacionó con el 01 otra factura. Entonces, bueno, pues ya sacó la nueva y ahora mandó a cancelar y dice no cancelable porque está relacionada. <risa> Y luego me hizo un complemento de pagos en el otro. Y entonces me decían, oiga, ¿por qué no? Y, y, y, y don Erubier tampoco pudo, ¿no? Y, y entonces ya vienen conmigo cuando me un encuentro soluciones. Oye, ¿qué hacemos? ¿No? Y ya le veo, esta está relacionada con esta, esta. Primero tienen que ir cancelando en cadenita. Sin embargo, el mismo comprobante fiscal 4.0 te dice, a ver, primero eh, sustituye, luego cancela. Si no se puede, güey, porque es un 3.3%. Porque el tres punto, las reglas, fíjate cómo están, si mi las reglas del 4.0 caen en la cancha del 3.3. Es estar jugando, eh, no sé, en una cancha eh, que obviamente es, no sé, de, de, de, de básquetbol, fútbol. ¿ve? O sea, a ver, espérame tantito, estamos jugando juegos diferentes, ¿no? La pelota es diferente. ¿Y cómo cómo nos metes en esa cancha? Entonces el 3.3 ahorita está jugando con el 4.0 y se ya se está volviendo un de Hoy tuve tres pinches horas de dolor de cabeza hasta que me dijo el cliente, ya, ya me dijo que no, que, no lo, este, que, que no lo cancele, que así lo deje. Y dije, bueno, ya me lleva la... Pepe Soto, Pepe Soto apenas lo vivió. No. Entonces, William, bueno... Eh, para ahí iba el comentario el fresquecito, ahorita entramos a junio y ya actualizaron lo que es la pre, las preguntas frecuentes de cancelación del SAT, ya las subió. Antes eh, fue muy famoso, difundido un video mismo que hizo la página oficial de, de YouTube del SAT, donde ellos mismos admitían que tenía error ese proceso de cancelación 01. Y ahí exponían, pues, básicamente una solución que yo realmente esperaba que fuera momentánea entre lo que hacían su ingeniería en sistema y la arreglaba. Pero ahora ya me la hicieron canónica. Ahora el proceso es el que conocemos. Y luego la pregunta tres, si no te funcionó lo anterior y te dice no cancelable, bueno, pues tienes que cancelar todos desde el último que esté relacionado hacia atrás te lo cancelas, ya no con 01 y recuerden lo, lo muy incisivos que fueron con los cuatro puntos de cancelación, el, el, el, el con errores con relación, el sin relación y que el documental que debes de tener para amparar esa cancelación y que si no te va a llamar el SAT y te va a regañar. Y ahora resulta que no importa si es 01 o 02. Si te falló, usa el 02 y tan, tan, se acabó. O sea, ellos oye, mismos. Oye, William, ¿qué tan mal está el asunto? Que hasta en los pagos provisionales de persona moral, hay una opción que dice que restes los FDI que no has podido cancelar. O sea, ellos mismos dicen, eh, no los pudiste cancelar porque yo te dije que era uno, no hay bronca, ay, métemelo, no hay bronca. Y eso es real, que es prácticamente parte de este paradigma. El como incluso la autoridad dentro de un formato que se asume como oficial, te pone ahí, oye, y disminuyes lo que está pendiente, te lo pone así, lo que está pendiente de aceptación por tu cliente. Vamos, que hasta ahí vas a poner los que tienes este tipo de problemas, entre lo que, y eso es otro, es otro problema de operación que no prevé la autoridad. Oye, no te voy a aceptar la cancelación, porque ya cerré mi contabilidad, porque mi fiscalista dice que no, que me van a botar los efectos fiscales. No, no y no. ¿Y qué hago? Recibes luego un correo, oye, sigue vigente mi factura. Ya te dije que no puedo ir y cancelar esa única factura. No soy yo, no es, no es lo fiscal, no es contable, no es jurídico, no es mercantil. Es de sistema para poder hacer tu cancelación, tengo que cancelarte las cinco facturas siguientes que te hice y volvértelas a emitir. Óyeme, pero ya pasamos el mes, mi efecto fiscal que no sé qué, no soy yo, es el SAT, realmente no soy yo, es el SAT, por mí te la cancelo pero no puedo cancelarla. Así, así, las, cosas, así las cosas con el SAT. Me acuerdo que en mis tiempos cuando llegaban los auditores les decía, ya cerré si me es el editor, pues ábrele. <risa> Pepe Soto acaba de subir una, una, una, foto, una, foto, una noticia por aquí. ¿Qué, ¿Quién chingado redacta las noticias ahí en, en, en los de Televisa, el Excelsior, el Reforma, este, qué sé yo, Pepe, por eso avientan unas bien chidas. Fíjense lo que dice. Eh, SAT abrirá los tres sábados de junio ante el colapso por la constancia y situación fiscal. Y es que solo tienen este mes para sacarla. A partir del primero de julio las empresas están obligadas están obligadas, fíjate, cómo están obligadas a tener toda su nómina con los nombres de sus empleados cotejados con el SAT y cumplir así con la nueva disposición digital. ¿Qué tanto hay de verdad en este, en este párrafo? Porque, porque luego la gente, o los pequeños empresarios, medianos, grandes, pulen pues, los pitchpacks, pues lo dice Televisa, güey lo dice Excelsior, lo dice el financiero, lo dice el Universal, lo dice eh, tu, tu mamá, eh, digo, tu tía eh, Raquel. Entonces, ¿a quién le va a creer? ¿No? O sea... Tú lo acabas de decir, ya lo dijo una cierta página X, o sea, le hiciste caso a esa cierta página X, cuando nosotros ya lo habíamos comentado antes. ¿Para qué demonios dices una cosa que no tiene ah, que ver? sé que me estoy burlando eh, porque es como si lo dijera mi amigo, mi amigo que sale también. Es que esa página X es un influencer, es el más famoso de todo el Facebook, es el que sube TikTok diario, o sea. Es el, es el que nos regañó porque nos estamos quejando. Ah, sí, nos regañó nosotros. ¿Lo regañó? Sí Pues ahí lo pusieron en la mañana, ¿no? Ustedes lo pusieron en el grupo A, a mí ni me hablan Ah, bueno, entonces está, Alguien se está quejando a, ver <risa> a, si me, a mí ya me bloqueó ¿Qué onda, chamacos, paradigmáticos? Buenas noches ah, sí Llegando porque este, no pagué la luz Entonces salí corriendo a hacer el cableado Extraordinario ¿Diablitos? Es exactamente, el famoso diablito, ya estamos por aquí Pero, este ¿Qué desmadres de se traen con este tema, no? Entre los que redactan mal, lo leen peor y lo entienden no sé cómo, y ya está canijo, ¿no? ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Pero lo que sí es un hecho es que no se está dando abasto al SAT y no se va a dar abasto, porque al cierre de mayo, el, por, por lo menos el porcentaje de bateo que reportaban algunos contadores en varios grupos de WhatsApp era muy bajo, 15, 20% de la plantilla de trabajadores. Y luego con la amenaza de no pago, ¿verdad, Pepe? Que este, pues, no pueden violentar los derechos del trabajador. Pero me dicen, ¿es que ¿de qué otra cosa, de qué otra forma le hago? Bueno, ya ya es un relajo, ¿no? Pero, mi estimado William, bienvenido. No te dejé tirado. Lo que pasa es que no pagué la luz y pues, como quieres que salga así, en, en chones, ¿no? Pero, fíjense, muchachos, algo interesante es que está empezando a platicar William con un famoso algoritmo del demonio de la plataforma del infierno. Y algo que me estuvo platicando cuando le propuse que nos, ahora sí, que se cambiara de monitor, en lugar de estar ahí este, criticándonos, que se van para acá para que vea que que que lo que se siente. No, el tema es, me empezó a decir, oye, en este tema de las plataformas de todas las fallas, que incluso por ahí puse una, una pregunta en el Facebook, de, oye, ¿qué está fallando? ¿La plataforma del infierno? O me decía William, o nosotros no, ni siquiera hemos estudiado la teoría para saber qué vamos a vaciar, vamos como el borra, ¿no? A ver qué me, qué, me va, qué me va pidiendo, lo voy buscando, y dónde le pico, y dónde, así se ven en varios grupos, ¿no? ¿Y dónde le pico? Vete aquí, vete allá, y ahí le das, ¿no? O de plano están poco capacitadas la gente que ni siquiera sabe para qué va a usar la plataforma. Me comentaba William que está al frente de un grupo de muchachos que se enfrentan el día a día con este con este reto de dominar la plataforma del SAT. Entonces, no sé si me, nos, me gustaría que nos platicara, William, cómo ha sido tu experiencia allá en los fierros, en el día a día con tu gente. Bueno, precisamente, eh, gracias, contador, esa era eh, la crítica inicial. Fíjense que sí es cierto, le echamos eh, la bronca al SAT, y bueno, yo no trabajo para el SAT, quiero aclarar a todos los paradigmáticos. Ah, ¿no? Pero Eso dice. Vamos. No, no, no trabajo para el ADE, no, Ra Raquel. Bueno, el rostro no me no me financia. Bueno, no te llegaron el precio todavía. Que... <ríe> no, no, no. La cosa está en que, bueno, sí, cierto, o sea, no lo voy a defender. También sufro no, no como estar, ¿no? todos. No, nada, que va. No, no estaría aquí. <ríe> bueno, eh, el. Lo que les comentaba, sí es cierto, yo lo yo los sufro como todos los contadores, el estar ahí en el sistema y que todo te falle, la, te volteas a ver, te falla, te falla la facturación, te falla el sistema, te fallan los cuatro exploradores, pero vamos, por ahí, en un rincón, no tan oscuro, también nosotros tenemos ciertos fallos. No, es que el SAT se mete en mi vida y me la hace miserable, no del todo, porque me, también me he dado cuenta, y, y es gracias a que est, con este pequeño equipo de trabajo afrontamos esos problemas, que a veces se meten a realmente llenar una declaración, ahora sí que como en las anuales, no ahí le voy llenando conforme al espíritu me vaya guiando, y luego, ah, ¿y cómo hago esto? Y me voy al cálculo y luego ya se me cerró la página. Pues bueno, ahí sí que no fue problema del SAT. Tú no previste con anticipación que tuvieras ese cálculo. Y eso, y eso pasó recientemente con los pagos provisionales porque ustedes se fijarán que el SAT lo que hizo es primero hacer una prueba con las declaraciones anuales del bendito prellenado. Empezó este proceso ahí del 2020, de hecho, inició con la parte de las nóminas, porque ahí eh, le puso mano de hierro al tema de los FDI de nóminas, les empezó a hacer los catálogos, el cruce y todo, y esa era la primera información que se te precargaba, y entonces estabas entre un híbrido de una precarga y, un, y algo que todavía puedes modificar, pero el problema, y también el problema de la precarga, fue al siguiente ejercicio, todos sufrieron en que no les trajaba la información de su declaración anual anterior aparecía en blanco y cuáles eran las mejores propuestas o respuestas del SAT, ¿sabes qué? Regrésate, haz una complementaria para que mi nuevo sistema pueda refrescar su información y luego ya preséntate la normal ¿Dónde están las el... pinches pérdidas? ¿Dónde están las pérdidas? Y, y las pérdidas y las pérdidas, precisamente, y ya nos enfrentamos a una declaración anual en este ejercicio donde, pues, básicamente ya, tras la prueba y error, pues, ya era una precarga que de tus FDI, que de los de la nómina, que los que te emitieron, que recibiste, y tú nada más ponías una información de cálculo que no puede tener la autoridad a través del poderoso CFDI. Vamos a decirlo ahí, un ajuste nuevo por inflación, ¿te gustaría? Bueno, ese no, lo, no te lo manejo en CFDI aún, yo espero que no se le ocurra manejarlo, y todo, con todos los problemas que, que lleva la precarga, y posteriormente lanza este sistema de reciclo y el nuevo portal que tiene para el régimen general, que luego tengo que declarar ISR y retenciones en, un, en una plataforma, e irme a otra plataforma a la anterior a presentar IVA y todo lo demás que no esté en la primera parte, y luego dónde, y luego que si soy o no soy resico Pero el molde que utilizaron para los juegos. Oye, pero sí, no era ¿verdad? facilitar, no se no suponía que era facilitar. Eh, el hecho que hasta el usuario ya no necesitarás contador, que eso lo vienen anunciando desde Enrique Peña Nieto para acá, y si no es que más atrás, no que ya no vas a necesitar contador, que tú nada más le vas a dar clic, que ya lo puedes llenar que los datos vienen precargados, pues sí, nada más que como acabas de decir, me tengo que meter a un módulo, y ahí presento este, retenciones de sueldos y salarios me tengo que ir a otro para el IVA, me tengo que regresar al, al anterior para el impuesto sobre la renta, y luego tengo que dar tres maromas para ver dónde me salen detenciones, ¿no? Entonces, ¿ha sido verdaderamente más complejo o ha estado más cabrón? Fíjese que la idea o esa sí. Eh, sí. propuesta de que eh, no necesitas el contador es bajo la excusa de que todo ya está precargado, que todo lo vas a encontrar ahí, que simplemente vas a tener que dar un clic y darle enviar. Pero vamos, que realmente las cosas pues no son así como las venden. Tienes que hacer todavía una labor de estar identificando lo que la precarga del SAT tiene y lo que realmente aterrizaste en tus papeles de trabajo. Básicamente, y, y, y como les digo, el esquema o modelo que, que agarraron es el de la declaración anual. Ahora son mini declaraciones anuales prellenadas cada mes pasa que ahora eh, mi equipo de trabajo se enfrentó a que teníamos una, unos papeles de trabajo transición 2021 para 2022 bueno la ley nos ha modificado en una magnitud para cambiarlos realmente el cálculo pues sigue siendo lo mismo, ahí tienes los ingresos que te piden acumular, ahí están las deducciones que si tienen efecto fiscal podrás disminuir Obtener una base y pagar un tributo. Oye, qué bueno, ahí está la autodeterminación. Voy a la plataforma del SAT y me encuentro con que está precargado lo vigente, que está pagado una sola exhibición por medio bancarizado. Ok, te vas a la parte de las deducciones y solo te precargo las que están pagadas en una sola exhibición por medios bancarizados y cuyo uso sea gastos en general o mercadecías No otro. Si te pusieron por definir, ¿qué crees? Ya no lo precargo. Y llega esa situación en donde tú vas confiado con un papel de trabajo y te encuentras con esa plataforma y obviamente las, la, los montos van a distar. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas que no están consideradas en una precarga, como por ejemplo los PPD o aquellas facturas que es, que por error todavía están en cancelación. ¿Qué va a pasar? Que ahora tienes que hacer mes con mes una adecuación que precisamente es la que tuve que hacer en mi equipo, una adecuación en los pagos provisionales, porque ahora yo tengo que hacer una autodeterminación que me pide la autoridad para pagar un tributo y aparte lo tengo que confrontar contra la información que no es 100% editable y que yo tengo que ver la forma en la que esa información que no es editable y la que sí pueda coincidir con lo que debo de pagar en pago provisional. Ahora resulta que vamos a necesitar un papel de trabajo con la determinación que más gustes. Y aparte, antes de sentarte realmente a hacer un pago provisional, Vas a los visores y ves qué es lo que te va a aparecer precargado. Lo que quiere el SAT que aparezca precargado. Te vas a tener que hacer otro papel de trabajo con una precarga. Y ahora sí, siéntate y ponte a conciliar. Oye, en mi papel de trabajo está esto. En el SAT está palomita. En el SAT está esto. En mi papel de trabajo no está. A ver, ¿dónde te pongo? Y así sucesivamente. Eso ahora lo tenemos que hacer mes con mes. Con, ahora, ahora sí que con lo que comentamos, ¿no? En una plataforma uno, en otra plataforma otro. Honestamente, yo adoro la antigua plataforma porque yo la puedo poner conforme a mi papel de trabajo. Pero en la precarga, ahora es un trabajo adicional administrativo incluso que tenemos que prever antes de hacer un llenado. Y sobre todo, estar a la par con el cliente que estés asesorando para decirle, oye, ¿sabes qué? Si no haces esta cancelación, vas a tener un problema y no por mí, porque hay un monto que no puedo editar y que si no lo haces, vas a tener que pagar un impuesto que no debes. Claro. Bueno, pues va, vamos, vamos a los comentarios, mi estimado William, de las redes sociales para... Eh pues ver qué nos que nos dicen también ellos, por aquí el maestro Carlos Ram dice, salud maestro Pepe Soto, Enrique, William Gutiérrez bienvenido, eh, César Caballero nos manda saludos por aquí, Jimmy Feria, si vi el bloqueo de los maestros, dice me imagino que es de allá por tus rumbos mi estimado Enrique, eh, Vero Rodríguez, buenas noches. No, va a ser de allá de China ¿Ah, también? Eh, ¿no? de ¿Seguramente? De Dallas, o de Dallas a donde va el astro Sí, Elías Andrés, ahí nos manda por aquí, saludos, Teresa Martínez, saludos maestros, excelente el pasado evento presencial, Me dice aquí Charlie que eres Bad Bunny, mi estimado Pepe Soto. O, o, Yo fui ese día nada más. Eh, es, es Pepe el Conejo Malo. Oh, es por Pepe. Dios. Lo no, perdí, amigos, escucharlo en vivo, cantando. Cantando reggaetón. Cantando una de las canciones del Conejo Malo. Por aquí, Maricela dice buenas noches. Excelente evento la semana pasada. Maricela un abrazo si nos acompañaste. No te ubico porque tu, tu, tu foto ahí a la mascotita por aquí, lo que alcanzo a ver. Ana Ortega también está con nosotros. Saludos. Eh, dice Teresa que si nos vuelves a cantar, mi estimado Pepe, que estaría genial. Jimmy, vale, ¿no? cante, que cante. El día del aniversario, con mucho gusto. Va entonces, por aquí Jimmy Feria, yo cancelo con 02 y no con 01. 1 eh, David Guzmán, mi estimado David Guzmán, muchas gracias ben, por, por, por mandarnos esas 75 estrellas, muchas gracias por ello, y si mal no me equivoco, David, fuiste la persona que se llevó este aquella botellita que, que, que llevó mi estimado Enrique, que se, que se la ganó a mi estimado David, ya se la, se la entregó Martín, no recuerdo si Martín o Pepe, no, fuiste tú, mi o Pepe. No, no a ver, Martín. No, fue Enrique, fue Enrique. Bueno, no, fue William, fue William. Ya, ya no, estaban ya estaban perdidos, ¿es ¿eh? ahora? <risa> ¿75 estrellas valió la botellita? Sí. Mandar 75 estrellas, te agradecemos, mi estimado David. Digo, Artesanal. ¿Es, ¿Es que? Artesanal. Artesanal. Artesanal, exactamente. <risa> Richie Flow Diamond nos dice, saludos familia Census por aquí César Caballero, no soy el SAT. Frase clásica de, los, de las ex y de los ex. Jimmy Feria, si la constancia fiscal de un trabajador tiene sin obligaciones fiscales, no voy a poder timbrar el recibo de nómina. La respuesta, Jimmy Feria, es no, no te va a aceptar el sistema, el timbrado de la nómina. Y por aquí... O, además, obviamente, eso, mi, mi querido William, lo van a parchar, porque eso no viene establecido en el algoritmo original. Yo tengo otros datos... Exactamente. Yo tengo otros datos, Compact si lo permite. Así, ¿Ya ves? Por, por aquí. No. Otras son, es que no es... son las reglas. Otras cosas Exactamente. Llaman, otra es la guía de llenado y otra es lo que el PAC te deja. Ah. Y otra es lo que puedes hacer directo en plataforma, ¿no? Eso. la madre! Pero los packs, a eso se dedica William, ¿verdad, William? Los, los que, que, que, No te dejan, güey. Los que me han tocado a mí no te dejan, no te dejan. Los, sí, los que te han mi tocado pack a ti me deja, ¿eh? es más, ahí, te la voy ahí. a poner así de fácil yo ¿Dónde a lo tocarán? los trabajadores les puse el código postal del patrón me vale, no me den constancia ¿y qué crees? los timbró todos neta Cabrón. la 4-0, ¿quique? la 4-0, señores dale, señores, una, vamos a poner aquí en la cadena de qué es más importante el pack manda ok, es, por favor, el census, póngale aquí abajo, Cintillo eh, cortesía del Master Cassette Rey del Aguacate si estás ya timbrando con versión 4.0 en el campo, código postal, pon el del patrón, el Punto. mismo del patrón Punto. suena bastante lógico y yo creo que con eso volvemos loco al algoritmo o no mi querido William todo lo que el algoritmo no ve, no le hace daño ahí está es más, te la voy a poner así de fácil vean la reforma de este año la reforma de este año vengo diciendo desde que salimos el curso de reformas que vimos con mi amigo Antonio Aranda el SAT dijo PAC, no valides nada entonces todos esos datos, ¿sabes quién nos valida? yo patrón directamente y yo patrón, el... y yo patrón señores, vámonos a las obligaciones que tengo, mi obligación como patrón es decirle a mi trabajador Dame tu RFC. ¿Dónde dice dame. que la constancia? No, no, mi querido Master, no dice, no dice constancia, pero sí dice dame todos los datos necesarios. Pepe, primero dice RFC. Y si no estás inscrito, dame los datos para darte de antes el RFC. Exacto. Si alguien es que tiene el RFC, oye, si llega un mocoso de 18 años, digo, a ese sí no tiene RFC, lo voy a dar todo lo que tú quieras. Pero si es alguien que yo estoy seguro que ya trae un antecedente laboral, ya tiene RFC. Mi obligación ¿Ya? como patrón no es pedirle la constancia. O, oigan, pero tengo una duda. Este tema de la constancia del código postal y los que ustedes, y ahorita que la actividad que las mandan a corregirla, ¿no fue una falla de control interno de recursos humanos de no tener actualizado todos los documentos de los trabajadores? Eso, compliance. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué ahora los amenazan con no pagarles si no hacen la chamba de recursos humanos que debió haberlo hecho de manera continua, ¿no? Bueno, ¿cómo le haces con los clientes, mi querido máster? Los actualizas, a todos los actualizan. Ahorita pero, ya requisito, ¿quién ¿no? ¿Eh? ¿Quién lo hace? Con los clientes, el supercontador que todo lo puede y todo lo hace. Sí. <risa> tan, tan solo. Pero, ahora... pero ahorita este tema es de recursos humanos, ¿no? Que hagan su chamba? No, creando problemas donde no los hay, ¿no? Digo, a ver, recursos humanos, y tú lo sabes muy bien, Pepe, debe tener cierto feeling para no generar problemas en donde no lo hay, ¿no? Yo le digo, oye, si les dices no, te voy a pagar, ¿qué creas? ¿Cuál es el efecto secundario de eso nada más por amenazarlo y no cumplirlo? Le estás afectando el ambiente de trabajo, eh, empiezan a mentar madres y acuerdo empiezan a salir las resillas que traen en la mente, ¿a poco no afecta a la NOM 035, Pepe? indudablemente, pero eso al, al, al Recursos Humanos no le, no le interesa porque déjame te digo, mi querido master que quien le dijo a Recursos Humanos ah, sí. fue el supercontador que todo el contador, Bueno, más está. bien el contador, ¿cómo, ¿cómo decíamos? El contador, este, buen rostro, ¿no? Que todo lo, lo modifica, lo entiende mal y lo complica, ¿no? Oye, pero Ahorita, eh, con lo último que me quedé de William, oye, me hace generar más carga administrativa, más papeles. Este, desde mi perspectiva, no sé si lo vean igual. Ahorita me beneficia a mí porque ya sé cómo el SAT me está viendo. Estoy encontrando los puntos que tal vez yo no había visto de cómo me está visualizando el cumplimiento de obligaciones fiscales y todo se resume a cómo se elabora un CFDI. Se está resumiendo, ¿no? Porque dice, oye, el P01 y el S01, si no me recuerdo, la versión 4.0, pues no lo va a considerar. Digo, pues sí, pues porque es un requisito para el 2022, pero ya nos va dando una pauta de hacia dónde vamos, hacia la declaración anual para empezar a corregir. que es una carga adicional? Sí, pero yo prefería eso, andar a ciegas que me digan, oye, tienes problemas en inconsistencias, y de dónde le empiezo a hacer, ¿no? Que Estoy de acuerdo que es mucho tiempo invertido porque... Este país se destruyó durante varias décadas. No quieran que en un solo año se construya una plataforma del SAR eficiente, por favor. No sean conservadores. Traten de cambiar la mentalidad. Pero yo lo veo desde otra perspectiva. Me está ayudando a encontrar mis puntos débiles para reforzar el control interno. Y ahora sí, tomen en cuenta el control interno para emisión de facturas, porque sigo viendo errores en emisión de facturas, porque la persona no tiene el perfil la capacitación o todo lo que estamos platicando no le llega a ellos. No sé cómo lo veas tú, William. De hecho, esa sería otra mirada crítica al problema de, oye, el SAT te está poniendo pues, una carga adicional, pero también podemos identificar gracias a esa precarga automática que hay problemas de negocio que no se habían atendido con anterioridad, ¿Por qué? Porque pues simplemente vamos, como lo que no está bien hacer, pero a todos les gusta hacer, emitimos una factura tipo ingreso para cancelar una factura tipo ingreso, que eso pues, claramente no entiendo quién lo difundió y por qué se tomó como una verdad, que incluso se atreven a decir que era algo que el SAT había dicho que así fuera. Uh -huh. y, y hoy casualmente comparte el maestro Martín una imagen donde Claramente te dicen, oye, una nota de crédito te sirve para devoluciones, descuentos, bonificaciones. Y el más eh, reciente, por la misma aplicación implementada de aplicación. ¿Se nos congeló? Por ahí sí. ya se nos congeló. Mi estimado William, yo creo que ya lo perdimos. Sí. Tenía... Hoy, eso que estaba comentando, William, lo de la nota de crédito, yo me acuerdo que hubo una confusión al principio cuando salió la guía del CFDI por el tema de los anticipos, ¿no? Porque en anticipo de clientes, ahí sí te permite dos cosas, ¿no? O emites el comprobante fiscal completo y ahí les vas a descontar el valor del anticipo, o emites un CFDI de ingresos para que deje sin efectos al CFDI de ingresos. No sé si por ahí se distorsionó la información y se quedaron con la idea de que lo permite el SAT. Y la otra, creo, si no mal recuerdo, también la que hizo, y si ya hay una, algún error, no me acuerdo de cuál, ahorita me vino a boté pronto, lo puedes corregir vía CFD y de regreso no sé si estoy viendo, o ya me la fumé mucho aquí con mis superpoderosos pumas. Bueno, esto, con bueno, esto, ya saben, el tiempo, ahora sí que me atacó el algoritmo malicioso y pues me botó la <risa> señal de internet. Pues, también te cuelgas del, del, del, del internet? Del vecino? El vecino. <risa> <risa> Pues la economía, la economía. Esa pero, va, los... es estrategia. estrategia. Así sí, es. No, estamos en tiempos de austeridad, Toño. No todo es como tu lo ve. Es. Ah. <risa> Oye, no, no, ¿eso no, no. de la austeridad aplica para el diablito que tiene Martina fuera de su casa o es esa parte? Eso se llama este, control presupuestal. Ah, bien. Ahora entiendo por qué se fue la luz. <risa> no, pero pues, bueno. sabes que estén. Usted... Usted me habla de sus privilegios. Pues sí, el astro este, es de Bueno, claro. pero bueno, mencionaba lo de, el tema de la factura eh, de anticipo, que fue lo último, por lo cual se permitió eh, que una factura tipo egreso participara eh, como una disminución, de hecho, en las eh, declaraciones provisionales, y esto está... Eh, pues en una regla miscelánea, de hecho es la única forma en la que yo concibo de que pueda hacer una disminución de algo vía nota de crédito, que no sean las, la, lo que es descuento de devoluciones o bonificaciones. Pero ahora bien, como todo ya lo precarga, nos damos cuenta de los focos rojos que antes no veíamos. Oye, no se están emitiendo facturas a tiempo. Y eso, pues como no pasaba nada, pues lo dejaba así y lo hacías en el momento en el que podías, o se te acordaba, lo de las facturas tipo eh, egreso que estamos hablando ahorita, pues lo utilizabas para cancelar, cuando esa no es el método. Y ahora, ¿qué pasa? Te está precargando también información de facturas emitidas vigentes, tipo ingreso y tipo egreso. ¿Qué está pasando aquí? Y aquí es por eso que propuse también hacer esa, esa crítica constructiva hacia nosotros mismos, porque pues esto es derivado de no hoy, sino de muchos usos y, y costumbres mal hechos del pasado, que ahora se ven reflejados en un sistema que está siendo frío y calculador y que ahora te está poniendo trabas. Y dices, no, sí, más. Sí, te decía que eso que estás diciendo, a mí en lo particular, me cae gordo el chat. Pero esto que está diciendo me encanta porque hay contribuyentes. Que sabían cero, se disciplinaban cero, pero gracias al CFDI, se han domesticado con animalitos. Una persona, mira, para no ir más, yo hacía su declaración el día 17 y le decía, oye, vas a pagar tanto, ¿por qué? Porque tengo esta y esta factura. Ah, esa cancélala, ese me olvidó cancelarla. Oye, esa no, ¡E esa PUE no me la pagaron, me la pagaron o sea, este mes, cancélala. Y me lo decían el día 17. Para mí es una satisfacción enorme, hoy día primero, que me hablen y me digan, Enrique, hay una factura PUE, la voy a cancelar, no la vayas a considerar, estoy esperando que me lo autoricen. Un día después de que se acabó el mes, ya cancelan las PUE, y ya saben que no se las pagaron, cuando era una persona que se esperaba 17 días, y hasta que el contador le decía, esta y esta y esta. Entonces, en cierto sentido, sí entiendo que hay un razonamiento, si sí ha servido de algo esto del algoritmo, pero, híjole, la yo también la odio porque, ¿cómo nos fue a los reciclos morales este mes pasado? Del nabo, el estador decía una cosa y la precarga otra. No, ¿Y y si, le si le añadimos que al reciclo persona moral no precargaba la información de una declaración anterior, la de marzo, estando ah, sí. presentada en tiempo, en forma, precargada en su momento... Y ahora resulta que no está presentada o que no te jala la información, mejor dicho, porque presentada está. Es muy cierto, maestro Corona. Y sí, efectivamente fue mi caso y tristemente, coincido contigo, estoy enamorado de la otra, que me deje editar lo que quiera. Ah, caray. Aquí los médicos hey, hey, hey. hey, ¿Cómo que estás hey. enamorado de la otra? Hey. La, la otra la, el, amor la, el amor va, va con, la con la otra, otra. Sí. Nos van la, a pasión. la pasión nos van a, van a bajar sociales, de, la ¿no? ¿no? Van. Estoy sí. de la otra plataforma sí. y en la... Sí, sí, sí. Pero, saludos a mi esposa <risa> termino <risa> <risa> <risa> las frases no las saquen ahí <risa> al vacío luego sí. mandan a lavar trazas como a otros. Y... <risa> sí sí sí Van a sí, ¿verdad? Perro, ¿Sí? perro tiene, no voy tan... Me acaba de llegar una persona que quiere que la actualice y lo primero que veo es que no ha presentado anuales y me dice, ocupo la constancia, la opinión del cumplimiento limpia. Le digo, primero, presentar las provisionales. Segundo, presentar las anuales. Tercero, rogar a Dios que se pongan pronto, que el algoritmo trabaje pronto porque no puedo presentar 2022 hasta que no se cargue todo lo anterior. Fíjate, fíjate que. Ahorita, Oye, pero eso, eso no es culpa de la plataforma, ¿verdad? No, para nada. Y ahí está la conciencia crítica. Exacto. Fíjate, fíjate que todos estos cambios, sí, cierto, Enrique, hacen que, que, que los clientes como que entren en algunos en cintura. Ahorita me de mandar un mensaje, un cliente, que le, le llegó un mensaje de, de, de Telmex. Dice por aquí, el teléfono está a nombre de mi hija, ¿no? dice, y hoy nos llega este mensaje y el mensaje dice, estimado cliente te informamos que a partir del 1 de julio por disposición fiscal en materia de emisión de comprobantes fiscales digitales en su nueva versión 4.0 será necesario que los datos de facturación en tu recibo Telmex estén actualizados al 30 de junio, de lo contrario tu recibo Telmex dejará de ser comprobante fiscal, y me dice ella, pero ella no está dada de alta o sea, ella, ah, porque otra, otra situación que le platicaba Tú cuando sacas una cuenta bancaria en automático, ¿no? Hoy en día, pues detectan tu, tu RFC a pesar de que no tengas actividad, mi estimado. Entonces, si empieza a tener flujo, dinero dentro, ¿no? Que te caiga, pues, de dónde proviene o de, de, de dónde es, ¿no? Pero me sorprende un poquito porque los clientes están como muy, les empiezan a llegar mensajes, ¿no? De sus propios proveedores, como es el servicio de telefonía, como es el de otros servicios de oye. Este, necesito que me actualices, y como al final esto lo hacen como un email marketing, es decir, a todo mundo se lo mandan, ¿no? Pues tengas o no tengas RFC, me lo hayas o no dado, pues yo te estoy informando que si no tengo actualizado tus datos, pues tu comprobante fiscal no te lo voy a poder emitir, y se va a ir a, a venta al público en general, ¿no? Literal, en, en traducción. Entonces, Oye, pero eso está bien, ¿no? Sí, por supuesto, pero lo que me sorprende es que la gente se empieza a... Inter... Fíjate que también, dentro de lo malo de la cuarta y de lo bueno que puede llegar a tener, es que ya hay más gente que se empieza a involucrar ¿eh? en el tema de, de, de la contribución, en el tema del pago de impuestos, y empieza a preguntar por qué tenemos que pagar un impuesto, por qué este principio de solidaridad, y entonces ya la igualdad, entonces proporcional, equitativo, etcétera, etcétera, pero ya empiezan a preguntar por qué tengo que pagar impuesto, güey. Algo que en años anteriores pues no, no, no se hacían preguntas como esta, ¿no? Entonces, yo creo que entramos a, a, a una dinámica como sociedad también, gracias a la cuarta, eso sí decirlo, ¿no? Que ya se, nos empiezan a involucrar, quieras o quieras, cabrón. Ahorita eh, también tenía personas que estaban, oiga, ¿qué es la constancia de situación? ¿Y para qué me sirve? Y eso, voy a pagar impuestos, y entonces empiezan las preguntitas, ¿no? De las personas que tal vez nunca en su, en su vida... Eh, habían eh, escuchado sobre ello, ¿no? Y que al final tienen que saber y son responsables. El, el derecho de no saber eh, lo que la ley te impone, pues no quiere decir que no tengas que llevarlo a cabo, ¿no? Eh, y, y, y por consecuencia... Esto ha vuelto que las personas empiecen a preguntarse, empiecen a revisar su situación y entonces ya empezamos con, ah, fíjate que hay unas deducciones personales, te podrían ayudar, tienes crédito Infonavit, no tienes. Entonces empieza lo del otro Pepe, apenas tuve una persona que me agarró en la calle y le decía, eh, ¿ya checaste que tu nombre aparezca lo mismo que está en el Seguro Social? Ya checaste, ya sacaste tu carnet, cabrón, porque el día de mañana te puede pasar cualquier accidente, tienes que ir a urgencias. Tienes en, en tu cuarto, ¿no? Un maletín donde tienes tus documentos por si pasa alguna situación, salgas volado, ¿no? El hijo, la esposa o tú mismo. Tienes, eh, has corroborado tu CUR con la parte que te da el SAT, con la parte que te da el INS, ¿no? Eh, lo has cuadrado. ¿Has revisado tu acta de nacimiento, güey? con lo que esté correcto en tu constancia de situación fiscal y también en el IMSS, y todos los documentos, tu título profesional para aquellos profesionistas, ha revisado tu título profesional, güey? que tus datos cor estén correctos, ¿no? Muy pocas personas hacen ese tipo de cosas. Y la bronca es que es luego después le, le platicaba a, este, a esta persona, que tienes problemas güey, porque quieres cobrar una pensión, ¡Ah, chinga! Pues usted no es la misma la que estaba acá, ¿no? Ah, ¿quieres eh, cobrar algo que dejó el, el, el, el marido? Pues fíjese que no, porque a lo mejor no estaban este, ya en, en sociedad conyugal. O, no estaban divorciados. O estaban o divorciados, porque, ¿no? O porque o que prefería la otra, ¿no? La otra ah, otra. O llegan las dos, ¿no? Ah, en, en, ese sí. es un clásico de los trabajadores. Llegan las dos y empiezan a ir a agarrarse. ¿Cómo ¿Y y le hiciste? Y resulta ser que el, con la que estaba casada, ¿no? Pues es la válida, pero vivía con la otra, ¿no? Nada más que nunca se divorció sí. y, y, y nunca actualizó tampoco su información. ¿Cómo le hiciste? ¿Cómo? ¿Y cómo le hiciste? ¿Y cómo le hiciste? ¿Cómo de qué, güey? Sí, ¿cómo, cómo resolviste el problema de tener una y vivir con la otra? En sí mismo es un problema, ¿no? Eso es, es, el... <risa> <Esa> es planeación. Eso es planeación. Planeación y control patrimonial, correcto. Y no, oye, oye, oye Toño. Hay una persona que hoy me hizo una pregunta, y creo que se la voy a contestar el día de hoy. Me preguntó por qué está tan caro el aguacate. Justo por lo que acabas de decir. Porque había personas que en otros años jamás habían pagado impuestos. Y te hablo del gremio que está aquí en mi región. Y de pronto los agapes empiezan a pagar impuestos. ¿Y qué crees? No lo voy a pagar yo, empresario. Yo lo cargo a mis costos. Y si me preguntas, ¿por qué está tan caro? Por eso. Oye, oye, nunca oye, había pagado vuelve, impuestos. ¿Quién crees que está pagando ese impuesto de los mendigos recicos? Uh, yo se, cuando se vuelve, tragamos una fruteza. Se vuelve un círculo vicioso, ¿no? Porque lo metas en el precio, vuelve a pagar impuestos. Lo vuelves a meter en el precio, lo vuelves a pagar impuestos. ¿Por eso no va a haber ¿Bajan la inflación o qué onda? Pues es, es que ese es el... este detalle. Yo, yo no soy economista, pero te puedo decir por mi lógica que veo en mi región, ¿por qué hay inflación? Porque había gente que en su vida había pagado impuestos y hoy está pagando. Y ellos dicen, yo le subo a mi precio para, ¿Para que alguien cobre, para alguien cobrarle eso y decir, si costaba 10 y voy a pagar 20 mil impuestos al mes, 10 mil, ahora lo vendo a 15, ya no a 10. El, el efecto inflacionario, mencionó llaman Enrique Pepe y William, pues es el, el mismo efecto que tiene un impuesto. Al final te voy a quitar un, un, un billete de tu cartera, güey, ¿no? Y sí. este efecto se da, obviamente, por los gobiernos también, ¿no? En, en esta forma de manejar la economía y, y lo que dice mi estimado Enrique, ahora pagas un impuesto que antes no pagabas, entonces te lo pongo en el precio final y aumento el precio que, que el consumidor tiene que pagar y esto crea obviamente la reducción del poder adquisitivo y entonces yo me volteo y el paro que va a haber mañana de todos los autotransportes a nivel creo que nacional, ¿no? mencionando que quieren un aumento, por lo menos en la Ciudad de, de México la van a volver loca que quieren el aumento de tarifas porque no les está alcanzando por el efecto de la gasolina y el efecto en muchas otras cosas de la vida diaria. Por ahí dijo en las mañanas, ya saben quién, oiga, pero la canasta básica, ¿no? Con eso sí, güey, y tú no compras, este, gel para el cabello, güey, tú no te echas loción, güey, tú no te echas, este, pues aunque sea limón aquí, ¿no? O qué sé yo, o sea, a ver, espérame tantito, o sea... Dice, nada más con que coman, ¿no? O sea, ya con que comamos, ya le debemos de dar gracias a Dios, ¿no? Y, este, y, y ya, o sea, no, permítame tantito, o sea, hay otras cosas que compramos todos nosotros, ¿no? Que también nos van a afectar, o sea, por lo más austero que quiera ser, mi estimado Martín, por lo menos te vas a echar, pues, pues un, una línea ahí de algo acá en abajo de la alita, ¿no? Por lo menos aquí, sí. ver, en la cabello, en la carita, pues, ponte algo, una cremita, qué sé yo, ¿no? O sea, por más a usted lo que quiera hacer, uno te va a pegar, o sea, le va a pegar a cualquiera. Entonces, es, es, es algo que es irreal, y ahorita lo que me dice mi estimado Enrique, creo que tiene toda, toda la razón, porque al final el efecto eh, empieza a acrecentarse. Y antes de darle las palabras, mi estimado, porque Pepe, Soto veo que está respondiendo todas y cada una de las preguntas, ¿no? Ya nos está dando Matarile y y O. ¿no? Eh, vamos aquí con Ana Ortega. Dice: ¿En serio te deja timbrar? Eh, lo que acabas de decir, mi estimado de Enrique, creo que va a causar mucho revuelo. Si se puede. Mira, nada más un detalle. Perdón, perdón. Le, me faltó agregarles un detalle. Paguen la actualización. <risa> <risa> o, oye, ¿a, a, alguien va a cobrar comisión por la publicidad. Sí, por esto, ¿eh? sí es sí, que va. aquí tengo una persona que me está oyendo y vende el programa y me oyó y me dijo: Oye, pff, diles. <risa> ah, bueno, pues, ya, ya sabes que Aquí eh, somos varios eh, y comemos muy bien. Ana, Ana, Ana Ortega nos dice, y todos vueltos locos, porque los datos están como la constancia del SAT. Despacho LC dice, y aquel trabajador que está suspendido como patrón, ¿qué hago? Es una buena pregunta, mi estimado Enrique Martín. ¿Qué hace si está suspendido? Es decir, él no está sin actividades, está suspendido. güey. ¿Qué va a pasar ahí? ¿Quién demonio lo suspendió? Bueno, Pepe, a ver, tú siempre te vas a otro lado. No, güey, está suspendido. ¿Cómo lo arreglamos? Por eso. ¿Quién lo suspendió? Yo quiero saber eso. Mira, coño. No le el... la cabeza. Hay personas que hasta que presentan la anual se dan cuenta que están suspendidos y les timbran recibo de nómina. Ese no es un pretexto para no timbrar. No es un candado pero que tengan los casos para no timbrar. Pero es un problema para el trabajador, nada más, de cómo va a justificar su ingreso, pero no limita el patrón, ¿no? Así entiendo. Exacto. Veamos los dos polos. ¿eh? Ok. Okay. Por aquí, por aquí nos dice David eh, Shaday, coincido con el Master Martín, hay quienes neteaban ingresos con descuentos y hasta apenas se dieron cuenta que son deducciones, las devoluciones de descuentos y bonificaciones efectuadas y bueno, la reforma obviamente el artículo 29, si mal no recuerda en su sexto o cuarto párrafo por ahí. La verdad no soy fisco eh, ese está en otro lado. Este. Sí, no. Por aquí en, en, en otro foro. Carmen Quiñones dice: Pepe Soto, si está laborando, si se le generan retenciones y si están enteradas al SAT, está en fila virtual para tramitar la e-firma. Ah, chingada, mi estimado Pepe. ¿No? Que... Es que era del que estaba, ¿cómo, cómo decía? Que estaba fuera Fue de, de. Ah, sin actividad, ¿no? De que preguntaba a Pepe y dice: Oye, lo tienen que regresar, está en fila con e-firma para regresar a la normalidad, pero. Este impuesto lo retienen, se entera nada más que la persona física no le va a caer como ingreso propio, ¿no? Pues no, porque no, no existe. Por aquí, es, Pacho. Yo también, tampoco le entendía a Carmelita, por eso le pregunté que me explicara. Quiero entender que la persona a lo mejor sí tiene el RFC y nada más quiere sacar la e firma para actualizar sus, sus obligaciones o en su defecto el, el domicilio, ¿no? Ajá, sí le entiendo. Por, a, por aquí despacho dice, ya lleva rato trabajado en la empresa y está en nómina. Ahorita que se le pidió la constancia aparece con estatus de suspendido ya que se suspendido. le mandó a actualizar sus obligaciones. Pues la sí, verdad, la pregunta va a ser. Va a ser pre... sí. Sí. Yo pues pues que... no, no hay apuro en eso. O sea, tenemos toda la vida para que se actualice. Sí, sí, creo que estamos. Para que lo mandaron, tampoco sean, sean ingratos. Creo que estamos llegando nivel de locura en donde están pues, li, li, literal mandando a todo para allá, Oiga, una pregunta. Oye, una pregunta. Yo no dije que los mandaran, ¿eh? Porque ahorita vas a decir, es que igual que con el Repset. Exactamente. ¡Oh, no, es otra cosa. Pero fíjate, qué bueno, qué bueno que están activorrando las oficinas del SAR. O sea, vele el lado como amable, no es no es lado amable porque toda la gente está perdiendo la, toda la tiznada mañana. Qué bueno que les están atiborrando para que también los mismos empleadillos del SAT hablen a Central y digan, oigan, no tenemos 10 cuadras de gente haciendo fila por una mentada constancia que no necesitan. No me acordaba, no me acordaba, mis estimados amigos, pero por ahí tengo, tengo un chico en, de mi planilla que se tiene se el código postal de Filadelfia. ¡A ah, chinga! pero con la dirección de acá, del Estado de México no, neta neta aparece un código postal de otro lugar cuando lo buscamos no te deja capturar un código postal ajeno no la gente que está en el SAT son cuando tú vas a darte de alta por las prisas, por la tensión y te hablo de un mes para acá cuando empezamos a mandar gente a que se inscribieran al RFC como había mucha gente, era así, los despachaban. Y por ahí me tocó uno que le pusieron un código postal de Ancá, quién sabe dónde, nada que ver dónde él dijo que vivía. La calle se la pusieron bien, el número se lo pusieron bien. Lo demás, cambiaron los números. Bueno, es que mientras, número, mientras fuera un código postal de México, todo correcto. El sistema no te votó, así que Antonio Aranda, no digas tonterías. Te lo, si te lo muestro y te lo mando, Pepe Soto, me pagas una... Vienes hasta acá y me pagas una comida en mi casa. ¡Ay, claro no que vas. sí. Y Con para todo todos. gusto voy a la casa de mi hermano. Con todo gusto pierdo. Oigan, oigan, oigan, ya... ya. ¿Qué dejen, quieres? Pues dejen hablar a William, ¿no? ¿Quién es William? <risa> perdón, perdón. Ya hasta se durmió oh, eh. Se están luciéndolo acá los señores. Que, que, que yo, que tú, que quién sabe qué ella. Ya, ya parece sí, pelada de boxes Por eso. Yo ya no digo nada. <ríe> Oye, no, mi no, William. No, pues, pues, pues, William, tengo, tengo una, una duda, William. ¿Dónde resuelve los problemas cuando tienes el precargado y sabes que uno lo puede editar? ¿Hay rengloncitos por ahí que tú utilizas para ir cuadrando, diríamos? Desde esa, esa parte es la que aprendimos ahora sí que, entre los males, el menor. Tienes que hacer esa visualización de que, y ahora, ¿dónde le muevo? Primero, si le, si le hablo ahorita al cliente y le pido que cancele, todavía está el tema de que la otra parte acepte, el tiempo pase, mi información se actualice. Para el tema del reciclo persona-moral, es el que, el, bueno, se le puede buscar más escape que a reciclo persona física. No digo, de todas maneras, a reciclo persona física pues ya lo limitaron a, a solo la precaria de los ingresos. Pero para las personas morales, eh, creo que ahí sí entraría el tema de, pues, en donde, en donde quepa. Porque, por ejemplo, hace ratito mencionaban que hay un apartado que se llama eh, en las disminuciones, eh, las que están pendientes de, de cancelar o están en un proceso de cancelación. Entonces, vamos, es, un, es una parte editable que quizá no sea la adecuada, pero el sistema nos orilla porque básicamente no puedes mover información precargada de arriba y solamente te queda mover la información adicional porque incluso... Digo, ante mi perspectiva, veo campos editables que están diseñados para que tú pongas información de lo que es PPD. Que por suerte, ahorita no se ha hecho una amarre masivo con complementos recepción de pago. Si el día de mañana el algoritmo llega a ser tan, tan, tan, tan grande que ahora sí haga un enlace con los complementos recepción de pago, yo creo que la vamos a ver difícil. Pero. Multas, multas, eh, multas, multas, multas, multas, multas. Ya está en el código. Ahorita hablando de ello, fíjense que se me pasó por ahí, una, la neta, la neta, se me pasó la, la declaración de una de sueldos y de retenciones. Eh, pasaron dos días y en chinga me llegó un requerimiento, güey, a la velocidad luz, a la velocidad luz. Lo que nunca en mi vida había visto, eh. yo conozco gente que se le ha pasado de hasta un año, dos años, eh, las declaraciones, no pasaba absolutamente nada. Ahorita dos días me bastaron para que me llegara un requerimiento exigiendo la presentación de esa declaración. Dije, Santa Madre de Dios. Coño, bienvenido a mi mundo. A las exportadoras. Se acaba el plazo del famoso horóscopo y al día siguiente ya te están requiriendo. Así son. Ah, bueno, pero todavía ¿Sí, respetan bien? el horóscopo, ¿no? Sí, la verdad. Leo, para los que están interesados. <risa> <risa> Yo también leo y escribo, ¿no? <risa> en ese caso, William, es fácil diseñar el algoritmo para que una vez que una fecha se cumple, inmediatamente envía el requerimiento. O sea, eso que tiene de ciencia. Y ahora sí está funcionando. Ahora sí está funcionando. Exacto, Y esto que está funcionando no por el tema adecuado, o sea, no porque puedas prever que el, el, el tiempo de cumplir ya está a unos dos pasos, sino que están metiendo un miedo porque cualquier cosita que llegue a un tributario es alarma. Aunque sea un recordatorio de que oye te faltan dos días para cumplir, ya es alarma, ya tienes ahí el mensaje o la llamada del cliente de, oye, me llegó algo. No sé qué sea, pero me llegó algo. Revisando para ver qué podemos hacer. Ese, Ese que le dicen el terrorismo fiscal, pues yo digo que digo, no no no sé quién lo creó, quizá no sea la forma en la que debiera trabajar ese algoritmo, pero lo hace. Y pues bueno, quiero pensar que no con la intención de, pero como vieron que funciona, pues para qué le muevo, que sigan las cosas así, que sigan enviando esa, esa, eh, mensajes masivos al buzón tributario total, eso va a causar alarma y vas a hacer que cumplas Digo, forzadamente o con miedo, con anticipación. Y eso, y eso pasa, digo, te pasas de un día y el día siguiente, si te va bien dos días después, ya tienes en el tubozón Oye, ¿sabes qué? Te, con corta fecha tal, se identifica que no cumpliste con las siguientes obligaciones. Toma y toma. Por favor, valídalo y me dices... Oye, William, ahorita me vino a la mente lo que comentaste de la carga adicional del papel de trabajo, del papel de trabajo para amarrar todo. Ahorita vi pasar un comentario, oye, puede ser que en febrero te ocurrió una cosa, en marzo te ocurre otra cosa, en abril otra cosa y luego ya no puedes ir acumulando. Vas a tener que dejar tus papeles de trabajo y decir, oye, el cuadre que hice va a ser este y está soportado con este porque eventualmente te va a llegar un mensaje, ¿no? Oye, usaste el renglón cuando no debiste haberlo usado porque el algoritmo se puso vivo, ¿no? Entonces hay que dejar las conciliaciones mes con mes a prueba de balas para que no nos pase que al final de año venga la redada otra vez, ¿no? De hecho, ahora que lo menciona bien a mí, un caso que tuve creo que hace dos meses, pasa que eh, no ni siquiera yo lo, lo tenía en cuenta, las facturas que se emiten en dólares, Creo que por ahí hay una discusión enter, eterna entre, oye, ¿qué tipo de cambio utilizo? ¿Qué tipo de cambio grabo? ¿Qué tipo de cambio acumulo? ¿Qué tipo de cambio deduzco? Y sobre todo con la de la contabilidad, que usted se la sabe, con todo Martín, que luego todos quieren utilizar el de Banco de México, cuando no necesariamente en tema de negocio pues es el que debes de utilizar. Pero ahora resulta que me encontré con el tema de que, bueno, hay facturas en dólares. Vamos a ver a qué tipo de cambio se llevó a cabo la operación bancaria. Ahí la veo. Ok, mi papel de trabajo ya la concebí. Yo ya sé cuál es el impacto que va a tener el Ay. tema de impuesto. Voy el día a abrir el, el, la precarga del SAT para hacer la declaración. Y, oh sorpresa, te está precargando en pesos todos los tipos de cambio tú previste, menos... El del CFDI. ¿Es, ¿Fue o no el día de la operación? ¿Fue el tipo de cambio que se utilizó de forma bancaria? No se sabe. ¿El que está en el, ¿El CFDI? CFDI? Sí. ¿Sabes qué aprendí de eso, William? La reforma de este año. La reforma de este año dice que cuando tengas paridad cambiaria ganancia, debes acumularla conforme al tipo de cambio del diario oficial de la federación. El año pasado todavía nos llevamos por el tipo de cambio del CFDI. Mentira. Ahorita no utiliza eso la precarga. El robot maldito utiliza el tipo de cambio que se le da la gana. Yo quise cuadrarlo con el diario oficial. Tampoco da. No, no, para nada. No da. Y sí es cierto, esa fue la reforma del artículo 8 en su último párrafo. ¿Qué? Donde vas a, a acumular el excedente o, al final, o bueno, la parte de la deducción. Al final, mi sí, amigo Martín, se pasaron por el arco del triunfo en todas las normas de información financiera. Esa fue una que la hablaste eh, eh. pasada. La, la Nive 15, pero lo que me preocupa es la operación real, porque si tú es una operación donde hubo intercambio, como dice el artículo 20 del código, donde hay una transferencia, un tipo de cambio establecido por una institución financiera, también se la van a volar porque dice el artículo 8 de la, de la renta, me acumulas este a tipo de cambio oficial. Si tú compraste abajo, es tu problema, pero tú me pagas impuestos sobre el diferencial que contablemente no va a estar. Que fíjate que el, el, el, el otra vez era una, una pregunta que alguien me se la explicaba de esta forma, a ver, pero ¿por qué voy a pagar más, güey? O sea, me dice, ¿pero por qué voy a pagar más impuesto? Pues es que así está la, no, y son de estricta aplicación, güey. Y te la pusieron ahí, entonces, pero, ¿pero por qué? Pues vea aquí, ah. legislador, y pues hay que. ¿Sabes por qué? Porque votaste por Morena. No, bueno, bueno, ya No, no, no, no, bueno. Eso, güey. <ríe> Bueno, es, el, el punto es que lo dice la ley y pues la ley, la, el sistema positivo, pues usted tienes que cuadrar a ella, ¿no? En, en la aplicación de la misma. Bueno, que hay, que, que, que hay formas de manifestarnos, sí, sí hay formas de manifestarnos. Sin embargo, bueno, pues veo un poco eh, o prácticamente imposible pues, pues echar para atrás ese tipo de, de transacciones. Estimado en William Enrique Martín, Pepe, en el cual... A veces puede ser que te salga más eh, más impuesto a, a, a pagar cosa que no debería de ser. Como no, la necesitamos, acabar, necesitamos acabar el tren. Ahora, ahora pasa que eh, pues yo tuve que sujetarme a lo que estaba precargado en el SAT, en el tema de esta factura eh, en, en dólares. No es editarle el campo. ¿Qué pasa? Pues bueno, en mi papel de trabajo tengo considerado el tipo de cambio que se utilizó en la transacción. Tengo una diferencia. ¿Y qué voy a hacer con esa diferencia? Pues lo voy a poner en un campo que seguramente ni corresponde, pero lo tuve que sumar a otros ingresos que no se consideran en la precarga. Yo vale. lo metí a la lanza cambiaria. ¿eh? ¿Eh? Yo lo metí en la cambiaria. Porque acuérdate que esta precarga mensual sirve para el anual. Ah, claro, lo alimenta ah, directo. Claro. Oye, eso, eso sí te faltó un piquín, ¿no? Pero sí, lo acumuló más de lo que debía haber sido. ¿O ¿Te el... faltó un piquín de pajarito, un piquín de pelícano o un...? Este, del ave que usted guste, maestro. Pero es decir, oye, yo lo puse a, a 19 y debía haber sido a 20, pues ya le sumo un pesito a su situación, cambia y ahí muere. Pero si es al revés, cuando debía haber sido a, a 19, y me lo ponen diferente el tipo de cambio, es decir... No debía haber acumulado más, debía haber acumulado menos, como que donde ya, donde de cuadro, ¿no? Ahora me surge una duda: ¿qué pasa si la factura que tiene William en dólares hubiera sido de anticipo de clientes que después cancelas y sustituyes por la otra? ¿Qué tipo de cambio voy a acumular? ¿Al original, al otro, al cuando sale el completo? ¿Cómo le harán? Ahí sí, tengo una respuesta muy rápida: no importa el, el tipo de cambio al que de verdad se deba acumular, simplemente te va a precargar como salga el CFDI, al menos en las veces que he visto, así como te salga el CFDI, ¿qué vas a hacer con esas diferencias? Porque tú debes reflejar una operación a un tipo de cambio que fue, pero al SAT no debe da la gana que lo hagas así, sino que todo lo precargas de un CFDI, que si bien lo hiciste al tipo de cambio que debió ser, pues, fabuloso, no vas a tener problema. Pero, ahora sí que como dicen, no, pues, emíteme la factura para que pueda proceder tu pago y lo haces a una, a una fecha que no tiene nada que ver con tu operación, ahí está el problema. O sea que si tú acumulas a 19 pesos y cuando tembras te el, el CFDI está a 20 pesos, esa diferencia ya te la comiste por puro aire, ¿no? Ahí te va, Martín. Una cosa es el tipo de cambio que yo le pongo en la factura. Okay. Otra, cuando hablo de un producto que se está exportando y llega a la frontera, como llega al día siguiente, es otro tipo de cambio del pedimento de exportación. Y okay. otra, el que lo pone el SAT. Y el que cobres al final, ¿no? Hay ah, cuatro, entonces, imagínate. A la madre, escójale. Eh, o decir que es pues, más alto, ¿no? Y ya, chingue su madre, pagamos impuestos, nos quedamos tranquilos. Pues cierto, de todas maneras, manera, va, va a ser igual que el tontejo de la Secretaría del Trabajo con su promedio de los tres. Ah, últimos bien. años bien. que por puesto, entonces saca un promedio del tipo de cambio. Oye, más a lo mejor están utilizando un promedio. El algoritmo ¿Sí? está usando un promedio. Pues de hecho, el tipo de cambio de Banjico es el promedio de las cotizaciones del día. ¿no? Entonces va a ser el promedio ponderado del promedio para ver cuánto nos da. Este es un desmadre. Ahí sí va a estar cañón para, entrarle para promediar el pago de las contribuciones promedio, güey, porque no todos pagan. Ah, bueno, ok. okay. <risa> Oigan, esto suena, pero... Esto me suena bueno, como el curso de carta aporte que alguien dio, ¿no? Que, que la por, ay, carta vale. aporte, que aporte, que si no aporte, que es una parte. <risa> Oigan, hay algo que me gustó de Esteban Benizales. Saludos, mi estimado Esteban. Dice, esos algoritmos son oportunidades de trabajo. Eh, podemos ofrecer servicios adicionales en base a eso. Que lo siente el cliente que realmente lo necesita. Porque ahorita estamos haciendo más chamba... De lo cotizado originalmente, porque eso no estaba contemplado, ¿sí o no? Hay que poner más controles, más revisión, más tiempo, más todo. ¿Y dónde quedó la contraprestación? Hay que hacer consiste el empresario que eso no somos nosotros, es el SAT y necesitamos una remuneración de ese trabajo adicional, ¿no? O incluso podemos pedirle al velador que nos venda su algoritmo, ¿no? Chiste ¿Y local, chiste local. También, si es tu amigo, fíjate, fíjate que por aquí nos no llegó eh, mi estimado Saúl Castro Vázquez. Ya saben cómo le gusta comentar, ¿no? Eh, por ahí Census va a dar un curso que se llama Estrategia Fiscal de las Deducciones. Dice: ¡Ah, caramba! Estrategia Fiscal de las Deducciones. ¿Qué es una estrategia, mis estimados amigos? ¿Qué entenderían como una estrategia? Una estructura armada, ¿no? Ah, ok. ¿Qué es estrategia fiscal? ¿Comprófano? Una estructura armada fiscal facturas Está, está como cuando, cuando subí el libro que estaba leyendo que se llama eh, Evasión Fiscal, ¿no? Y todo el mundo pensando que te va a enseñar cómo evadir. No. ¿Te va a, mostrar? ¿A que no era para eso? No, ah. no, no, no. no, no está. Yo se lo dije. Ah. Si ¿sí? no decían el libro. B, C, el libro. Exactamente. <ríe> es como los... No. Es como los cursos de lavado de dinero. Vamos, vamos. Como el meme de, del abuelo Simpson, ¿no? ¿A qué chingados me va a enseñar a lavar dinero? Ya enséñanos a lavar maldito dinero. <risa> sí, al, algo así. Entonces, mi estimado Saúl, mi estimado Saúl. El, el título lo dice, carambas, ¿por qué? Carambas, ¿por qué? Bueno, mis estimados, también invitarlos a los cursos que tenemos próximamente en capacitación aquí en Census. Recordarles que vamos a estar con defensa fiscal con mi estimado Efraín Salvador Miramón. Ahora que han llegado pues bastantes eh, solicitudes de la autoridad entre requerimientos, multas y otras eh, bonitas cosas que les han empezado a llegar a los contribuyentes y que no sabemos cómo atenderlo, bueno, pues aquí... Eh, les daremos luz en este camino, mi estimado Efra, estará a cargo de, pues dar este esta ponencia y mi estimado Martín todavía nos falta una una última una última este, módulo no de tu eh, diploma en constructoras en la parte de contabilidad en constructoras correcto Onif en constructoras Así es. es, así es mañana vamos a ver el tema adicional ya vimos la construcción algunos casos hoy estoy preparando más casos desarrolladoras inmobiliarias y algunas cosas que estuve platicando en la sesión anterior, muy, comentarios muy interesantes porque me decían, este, oye, ¿qué pasa? Tú tienes que asignar los costos a centro de costos en construcción a la obra que le corresponde. Y se oye, si el residente de obra o el güey que me pasa la información no sabe a dónde quedó el concreto, a dónde lo voy a registrar, ¿no? Y estamos ahí viendo cositas de, de control interno, así que, si no se han inscrito, no se pierdan esta última parte de este diplomado. Estamos haciendo un interactivo porque entre todos podemos aportar ideas y sacar ideas que yo insisto, el control interno es clave en el sector de la construcción por control de presupuestos, con el seguimiento de la cobranza, etcétera, etcétera. Así que no se lo pierdan, mañana cerramos el diplomado en Constructores con el tema contable financiero. Adelante, Quique. Maestro, lo, lo, ¿los moches son costos o gastos? <risa> Los moches y no de bigote, como aquí a D'Artagnan, los moches sí son, se llaman costos incrementables porque sin él no tienes el contrato, forma parte del valor de la construcción. Y un punto importante: si tú lo vas a recuperar vía a precio de venta, lo incluyo, si no es un gasto, es decir, se vuelve un donativo, pero sí tiene, tiene forma, hay como incluirlo ahí. Qué trancas! Gracias por la planeación patrimonial. Qué, Qué revelador. Esos son estrategias. <risa> Oye, maestro, maestro, estrategias que acabas de escuchar. Vibe. Ah, sí, sí. Eh, ¿Cómo era? Venga, venga. Vamos en vivo. <risa> mi, mi estimado, también tenemos un, por ahí un curso de que mucha gente nos había estado mencionando que si no dábamos cursos de NIF, otras cosas como USGAF y cosas medias raras, ¿no? Yo les decía, a ver, a ver, a ver. Creo que primero lo que tenemos que entender es cuándo se va a utilizar, qué norma y en qué momento y por qué, qué es, no con qué se come, este todo este tipo de situaciones, antes de andar inscribiéndose en cursos que no saben ni para qué le va a servir, pero ya se andan inscribiendo. ¿no? Entonces, en este curso, con mi estimado Martín, creo que nos vas a eh, quitar de esos paradigmas que tal vez tenemos, ¿no? Cuando se utilizan las normas de información, cuando las normas internacionales de información financiera en comparativa, qué diferencias eh, llegan a tener, ¿no? Que fue primero el huevo o la gallina. Y, bueno, pues, toda esta eh, terminología que se puede llegar a confundir dependiendo, eh, pues, de qué enfoque eh, lo vea la persona que va a tomar el curso. ¿No me Martín? Algo al respecto. Sí. Claro, este, tenemos este curso de diferencias entre normas mexicanas, las NIF, normas internacionales IFRS y, y los US GAAP, que son principios en Estados Unidos... Realmente se ha acotado y se han reducido mucho las diferencias entre las tres eh, diferentes formas de hacer la contabilidad en el mundo, no solo cerca en México, Estados Unidos, sino en el mundo. Y se han acotado mucho, pero lo que vamos a hacer, como bien dices, Toño, voy a ser puntual en ya ejemplos prácticos en cómo se hace en México y cómo le vamos a agregar algo, hacer algo diferente para norma internacional y para USGAP. Y los temas que no abordemos quiere decir que es igual en los tres ámbitos. Pero sí es muy importante que tengamos firme primero la base, va a ser norma mexicana, como lo hacemos aquí, y vamos viendo las diferencias con la norma internacional, con el USGAP, que si bien dice, oye, pues yo no lo aplico todos los días, habrá un momento, y espero que sí llegue este momento, y digo, oye, acaba de comprar, a un amigo le pasó, acaba de comprar la empresa mexicana, una, una empresa que está en Europa. Y esa empresa grandotota tenemos que consolidar con empresas de todo el mundo y yo necesito saber IFRS y él se puso como ya traíamos la base de normas internacionales norma mexicana perdón fue la transición fue muy rápida para poder aplicar la norma internacional le puso ganas y obviamente créanme que le llegó el momento justo y además eso incrementa la remuneración no y además Toño tenemos otro curso que estamos viendo cuentas de orden cómo las saludamos para qué las usamos bien en el anexo 24 cómo las puedo determinar, todo eso también lo vamos a ver en ese curso de cuentas de orden. Bueno, pues ahí está la capacitación que tenemos. Hace algunos días ya mi estimado Pepe Soto estuvo en el diplomado de IMSS, ya se terminó, ¿Verdad? Cursos, pues, <risa> <risa> Mi estimado Quique, también con cooperativas, que era un tema que ya traíamos desde la otra vez, lo volvimos a, a, a repetir, no sé si tengas, creo que sí tienes próximo curso, ¿No? ¿De qué? Como no, mi estimado Quique, si tienes planeación hasta septiembre, si mal no recuerdo hasta septiembre. Claro, que sí, enero, dios, julio, agosto y septiembre tenemos cursos con la familia Census, pero en junio vamos a descansar. Lo descansaron, hijo. ahorita le digo a la dirección. Es cuando uno se porta mal, pues, ya sabes, o sea, ya, ya nomás se pone a cantar en la reunión de Census y ya <risa> ya ya, ya nos no, ya esperaron a ver a mi estimado Pepe pues, pues, Soto cantando como como batom. Con hijo malo. Como conejo malo. Mi estimado William, bueno, vamos para los últimos comentarios aquí en las redes sociales. Si todavía eh, nos mencionaron aquí, eh, despacho, eh, por aquí David Sadaí, creo que son los últimos que tenía. Y bueno, para ir cerrando, mis estimados, eh, le doy la palabra, a Martín, para que vaya despidiendo a mi estimado William Gutiérrez, que hizo favor de acompañarnos desde Mérida, Yucatán. Exactamente, lo busco, lo busco y no lo busco. Mi estimado William, muchas gracias por haber participado con tus comentarios, ya ves que no te dejan hablar, pero siempre es igual, a nadie nos dejan hablar este famoso astro, pero agradecido porque compartes con nosotros la idea de que sí hay oportunidades, hay un problema en la plataforma, indefinitivo, eso es indiscutible, pero lo van a perfeccionar, dale chance, de aquí al 2024 va a quedar una plataforma bien chingón pero la otra que yo veo y como tú me lo, has, me lo has transmitido, hay una oportunidad para mejorar nuestros procesos en generar información y como decía Lizalde, puede haber una oportunidad incluso nosotros mismos desarrollar algoritmos para hacer revisiones antes de que llegue el demonio y yo creo que este, aprendizaje, este sufrimiento que estamos teniendo se va a convertir en un aprendizaje y un una herramienta futuro, ¿no William? Correcto, de hecho pues básicamente la información que debemos estar generando pues se limitaba a esa periodicidad anual, cuando realmente la información de negocios pues debe ser eh, más oportuna. Ahora estamos llevando este, esa sinergia entre la operación, la eh, información que generamos y registramos, y aparte llevar de la mano que el tema fiscal pues también esté actualizado, porque ya no vamos a tener la oportunidad de facturar cuando se nos acuerde o cancelar cuando veamos que nos hizo falta. ¿Por qué? Porque ya tenemos ahí un problema de que si no hago las cosas en tiempo, pues básicamente pudiera tender a pagar algo que no me corresponde. Y no porque yo lo esté determinando mal, sino porque hay una precarga que vamos, de esa precarga parte la determinación de un impuesto que quizá no me corresponde. Exactamente. Encima, o Quique. Pues prácticamente el tema del día de hoy lo hemos visto muy completo. Esto que está pasando con el algoritmo nos da muchas lecciones. Aún cuando hay un margen para editar campos, siempre este algoritmo nos va a mandar ya decía el maestro Martín, inclusive por las normas de información financiera, ya las agarraron y las aventaron. Pero, aún como contadores tenemos trabajo. Control interno, señores. Hay que aprender algo de lo que está pasando. Respeto mucho a los palabras que acaban de decir. Áreas de oportunidad. El que haya más problemas, nosotros como contadores podemos entrar y resolverlos. No dar más problemas, porque de lo contrario, ¿en qué parte quedamos de la historia? Si la única opción que le estamos dando al empresario, al trabajador, es algo que dice aquel, a lo que dice todo el mundo, digo, valga la comparación, hace dos años, alguien compró un papel de rollo, y de pronto todo el mundo empezó a comprar papel de rollo. Hoy, alguien mandó a sus trabajadores a solicitar constancias de situación fiscal, y luego otro, y luego otro, y luego otro. Hay que analizar, hay que pensar y después decidir. Creo que convivimos mucho con tu comentario, mi estimado Quique. Pepe, adelante, por favor. Gracias, William, por habernos acompañado. De veras, te lo, te lo agradecemos. Y es una forma de retribuir el esfuerzo que desde el inicio pues, manifestaste, manifestaste por seguirnos. Un abrazo muy cordial. Ahí tengo a, a mi hermana, échale un ojo porque vive por ahí, a lo mejor viven cerca, desde ahora con los, los huracanes, pues no quiero que le pase nada a mi querida hermana chula. Gracias a mi hermana que me está viendo. Gracias, William, un abrazo. Mi estimado William, algunas palabras para toda la gente que nos sube escuchando, que regularmente siempre, que bueno... Creo que nunca has faltado rompiendo paradigmas raras la vez que no te he visto por acá, ¿no? Siempre estás con nosotros, te agradecemos, como dijo ya el Simao Pepe Soto. Y bueno, pues unas palabras para la gente que hoy estuvo también conectada, escuchándonos, por favor. Pues agradezco mucho la oportunidad del espacio, eh, como dijo el maestro Pepe, pues, eh, ahora sí que yo soy el colado entre los maestros realmente, pero aprovecho ahí para poner ese pensamiento crítico. Es claro que el SAT está teniendo problemas con nosotros, pero no necesariamente el SAT es el origen. También nosotros tenemos esa oportunidad de hacer una, un análisis y decir, no lo estoy haciendo bien, pero puedo mejorar. L las cosas ahora sí que se deben de tomar de la mejor manera, analizarlas y Tener esa oportunidad de que el día de mañana sea un proceso mucho mejor, que sea una oportunidad para el profesional y para el empresario o el negocio, el poder avanzar con esto que no se va a ir para atrás. Al contrario, se va a actualizar más rápido de lo que nosotros. Eh, nos estamos leyendo las reformas anticipadas, créanme. Bueno, pues como lo dijo William, seguramente va a haber una evolución pero seguramente también estaremos trabajando del papel de trabajo del papel de trabajo del otro papel de trabajo que cuadra al final para la plataforma del SAT. ¿no? Chamba chamba, tenemos para aventar para arriba ¿no? desde Talacha hasta aquellos que tengan que analizar las disposiciones fiscales y tomar decisiones ¿no? junto con los empresarios, también hay mucha chamba desde el más pequeñito en el en la parte de la cadena productiva si lo queremos ver de esta forma en el que hace eh, la facturación, en el que hace la póliza en el que hace la nómina en el que timbra la nómina en toda esta eh, estructura hasta aquel que toma decisiones aquel que tiene que analizar las cuestiones ya poco más profundas técnicas en materia fiscal aquel financiero que también está acompañando, aquel eh, de contabilidad de costos, aquel de planeación financiera aquel de sin fin, bueno pues todos ellos seguramente tendremos bastante trabajo en este 2022, y gracias al algoritmo mi estimado William también, gracias a ese algoritmo maldito diría mi estimado Martín Rojas, bueno esto fue Rompiendo Paradigmas gracias a Pepe Soto ya nos vamos porque este, este, no sé a dónde tiene que ir no sé qué tiene que hacer el señor pero bueno, nos vamos nos vamos, ese ah, ese tiene que comer nos vamos, muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche y nos esperamos en el próximo Rompiendo Paradigmas eh, presencial, por favor no falten, ¿no? Ya vieron aquí lo bien que lo pasamos, entonces, hasta la próxima. Bye, bye.